La valoración de Imagine desde la creación es muy positiva. Hay que tener en cuenta que la división de Imagine pues apenas está dos años en el mercado y en estos dos años ya es un referente en el mercado profesional, en el mercado AV. Eso es clara señal de un trabajo muy bien hecho por parte del equipo de Imagine y es complicado ahora mismo... Eh, debido a la coyuntura económica, pues en este corto espacio de tiempo haber hecho, haberte hecho ese hueco dentro del mercado profesional. Los objetivos que nos hemos marcado este año con la división es bueno, repetir la facturación que ya hemos tenido en este año anterior. Hay, eh, nosotros llevamos dos años trabajando con ellos desde el principio y el año pasado ha sido un año espectacular. Duplicamos la facturación con respecto al 2012 y ya sería un gran logro el volver a facturar lo mismo, el poder mantener ese nivel de facturación y ese nivel de consecución de éxitos. Obviamente cualquier pasito hacia adelante será bien recibido. La propuesta tecnológica que hemos traído al evento es muy amplia, también debido a que el portfolio de NEC es bastante amplio. El portfolio de NEC tenemos desde monitor pequeño, monitor de gran formato, soluciones de proyección y una serie de softwares de, con valor añadido que hemos ido incluyendo poco a poco al portfolio. Me gustaría destacar pues, tres productos, dos de ellos son dos soluciones, dos softwares. Una de ellas la tenemos aquí detrás, que es la solución de Hyperwall. Otro lo tenemos un poquito más allá, que es la solución de DisplayNob, que es un software específico para, para aulas, para colegios, para crear sinergias, ...entre el profesor y el alumnado... ...en todas las presentaciones que puedan haber dentro de las aulas... ...y luego un producto que hemos sacado este año... ...que es eh, un Player Android... Eh, ...nos estaba demandando el mercado para eh, las pantallas de Digital Signet ...un PC embebido... ...que tuviera un perfecto balance digamos... ...entre calidad, precio y prestaciones... ...y yo creo que este año lo hemos conseguido con, con este Player Android... ...la valoración del evento... Eh, hay, que ver que es el segundo año eh, que Imagine de celebra este evento y no puede ser más positivo. O sea, solo hay que ver el público que hay aquí congregado, la cantidad de clientes de diferentes sectores, no solo del sector IT, sino también del sector PROAV que ha congregado. Y, bueno, según me han comentado, eh, el, la lista, la lista de, de personas que se han apuntado para venir al evento duplica las que el año pasado ya estuvieron aquí, entonces no se puede decir nada más que cosas positivas del evento.